hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal en este video vamos a ver cómo nosotros podemos personalizar nuestro canal eh, de youtube para ello siempre estando en, en youtube estudios entonces nosotros podemos ir a, a personalizar nuestro, nuestro canal dentro de youtube estudios este, nosotros vamos a tener que ir hasta la, hasta la opción de personalización y allí es donde vamos a estar trabajando con, con la personalización de nuestro canal. ¿sí? Entonces nos vamos hasta personalización y aquí es donde vamos a estar trabajando. Cuando el canal es relativamente nuevo como, el, como este que estamos viendo porque lo estoy utilizando solamente para estos videos. Entonces eh, acá nos va a permitir eh, poner, por ejemplo, o añadir un un trailer para nuestro canal y ¿sí? para aquellos usuarios que todavía no se han suscrito al canal de hecho que en este momento todavía no tengo ningún suscriptor también acá puedo eh, poner un, uno de los vídeos destacados que yo haya subido en el canal fíjense que todavía no tengo eh, vídeos subidos al canal y tampoco este tengo vídeos cortos entonces este, eso, estos pasos normalmente esta parte de la personalización normalmente uno lo pone eh, un poco más adelante pero hay cierta parte de la personalización por ejemplo en la marca donde uno ya puede eh, subir por ejemplo la imagen de, de su perfil entonces recordemos que la imagen del perfil tiene que tener como mínimo 98.98 píxeles y pensar, en este caso eh, menos eh, como máximo 4 megabytes y el archivo preferentemente tiene que ser del tipo PNG entonces abrimos esta imagen, fíjense que esta imagen cumple, lo estuve trabajando con GIMP eh, eso lo, lo, lo mostré en otro video entonces esto ya está listo le damos en hecho y lo otro que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que subir eh, el, la imagen de nuestro banner entonces nos vamos hasta allí y este, subimos la, la, la imagen de, de nuestro banner. ¿sí? Entonces seleccionamos el banner que eh, como mínimo tiene que tener también eh, una subida ahí de, de 2048 por 1152. Aquí eh, y como máximo tiene que tener 6 megabytes. Y acá es donde nosotros podamos personalizar la, nuestra marca de agua. ¿sí? Entonces, eh, esta marca de agua también ustedes pueden observar que tiene que tener 150 píxeles. ¿sí? Y eh, o sea, esa es la recomendación eh, que nos da YouTube. Y eh, que sea un archivo tipo PNG o GIF en este caso. Y que eh, este, no, no, no tenga demasiado peso. Eh, Después en este punto nosotros ponemos dónde queremos que aparezca esta marca de agua, si queremos que aparezca al final del video, si queremos que, eh, que aparezca en el momento del inicio o en todo el video. Yo le voy a dar acá en todo el video. Y una vez que nosotros tengamos listo esto acá, entonces ya estamos en condiciones de publicar esto. Cuando nosotros publicamos esto, el, el, el banner de nuestro canal se va a tener que actualizar. Así. Y acá también se tiene que actualizar, en este caso, la imagen del perfil. Fíjense que se actualizó la imagen del perfil. Pero por otro lado también nosotros necesitamos añadirle cierta información básica. ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, este, está el canal del Departamento de Informática Académica de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿sí? Y acá nosotros le podemos poner, por ejemplo, una descripción que diga, este canal oficial del Departamento de Informática Académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. ¿sí? Entonces nosotros podemos este, ponerle esos, eh, esa descripción acá. ¿sí? Eh, oh, y también podemos explicar más sobre este, sobre este canal. ¿sí? Donde eh, son publicados los videos de los cursos TIC y acá nosotros eh, fíjense que podemos añadirle también enlaces ¿sí? estos enlaces por ejemplo está los de nuestra plataforma Moodle que es la que tengo acá Entonces, yo ya le agregué eso eh, le, le pegamos acá el enlace podemos pegarle el enlace a, a, a nuestro sitio web ¿sí? que es esta que está acá entonces también uno puede ir añadiendo enlaces, hasta cinco enlaces este, no nos va a permitir eh, añadir eh, esta parte de la información básica entonces una vez que nosotros tengamos ya configurado todas estas opciones eh, simplemente acá le damos en, en publicar y ya podemos irnos hasta, hasta nuestro canal para poder visualizar los cambios que hicimos en cuanto a la personalización de nuestro canal. Fíjense que acá arriba ya nos va a aparecer en, en este caso el banner que nosotros eh, le acabamos de agregar. También este, nos tiene que mostrar acá está eh, la plataforma, ¿sí? nuestra plataforma Moodle, nuestra, nuestra, nuestro sitio web de la Facultad de Ciencias Médicas. Eh, acá está nuestra imagen de perfil y bueno cuando subamos nuestros videos y los empecemos a correr también esa imagen de marca de agua que pusimos también va a estar visible bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes Espero que este video les pueda ayudar para poder personalizar su canal de youtube nos vemos en el siguiente video. hasta luego